Soy Tuko Miyanaki, los invito a vivir aventuras de toca clase conmigo. Acompáñenme en toda clase de aventuras. No se lo pierdan.